Bueno y a echarse la paloma, en el día de hoy el Tribunal Superior Electoral en base a una sentencia que acaba de emitir por apelaciones que habían hecho eh, dos candidatos a diputados que entendían que habían ganado su diputación y la Junta Central Electoral se la había otorgado al PLD o a dos dirigentes del PLD. El Tribunal Superior Electoral le acaba de ordenar a la Junta Central Electoral que esa diputación, por ejemplo, la de la circunscripción número 3 en San Cristóbal, la ganó un dirigente del PRM. Y por tanto, ese dirigente del PRM será el diputado y no al PLDista que la Junta le había otorgado esa diputación. Lo mismo ocurrió en Barahona, que una diputación que la Junta Central Electoral le había otorgado a un dirigente del PLD, el Tribunal Superior Electoral acaba de ordenar que quien ganó esa diputación fue un dirigente del Partido Humanista Dominicano, el partido de éxito Paula y de mi amigo Milito Gori, eh, en Barahona, que ellos me habían hablado casualmente de ese candidato a diputado que tenía mucha popularidad. Bueno, pues con esta decisión del Tribunal Superior Electoral, el PLD pierde dos diputados de los 76 que tenía, ahora va a tener 74 diputados. El PRM que tenía 93 Ahora va a tener 94 y el PHD, que no tenía diputado, ahora va a tener un diputado. Lo que indica que ahora la, la, los partidos aliados al PRM que está en el gobierno, con esos dos diputados, tienen prácticamente asegurada una mayoría absoluta para aprobar todos los proyectos y leyes. Ese Tribunal Superior Electoral se ha casado con la gloria, hay que decirlo, porque eh, muchas de las cosas que esa Junta, eh, esos son parte de lo de la diablura que esa Junta quería hacer, otorgándole al PLD de cosas que, que no le correspondían. Por suerte que este Tribunal Superior Electoral se ha casado con la gloria y ha venido a, a definir cosas que eran injusticias, porque si usted ganó una elección, si usted ganó una elección y usted demostró claramente toda la documentación, todas las votaciones, todas las actas, cómo es que por una maniobra, por una, por una maniobra, entonces la quieran otorgar a ese partido, porque esa junta, fue controlada por ese partido. De modo que eso es otra derrota más ya en esta recta final que sufre el partido de la liberación dominicana para disminuir más su cuota de poder. El PLDLP... Ah, bueno, eh, eh, otra cosa. Eh, eh, ya el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, anunció que se va para la fuerza del pueblo de Leonel Fernández y que hay otro probable senador que haga lo mismo y algunos diputados y dirigentes parece que puede producirse. Y en la medida que haya juicios penales contra funcionarios corruptos y que se vaya demostrando la monstruosidad que cometieron muchos de esta gente, eso puede producir una debacle. A lo interno del partido de la liberación dominicana eh, y come, come, Bueno, ya el presidente de los abogados Miguel Zurún Renunció irrevocablemente del PLD O sea que ya comienza el barco La rata a zarpal Buenas tardes Buenas tardes Omar Bien, un placer Bien hermano, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien eh, hermano, sobre eso que usted está diciendo, eh, ¿qué usted cree que suceda ahora, por ejemplo, con el PLD? ¿Se convertirá en un partido como el PRCC de doctor Joaquín Balaguer? ¿O tendría chance, dependiendo del gobierno que haga el PRM, de, del PLD de retornar de poder? ¿Qué usted cree de eso? O Leonel, ¿cómo usted ve ese panorama? Bueno, yo legalmente. Ellos, ellos, es una maquinaria devastadora, ellos tienen mucho, muchos recursos. Es un partido con muchos recursos, con mucha gente rico, muchos empresarios que ellos favorecieron. Eh, aquí se ha demostrado. Bueno, el PLD fue el que logró romper ese, ese maleficio de que duró cuatro periodos consecutivos. Eso no lo había logrado nadie en este país. Balaguer es que más había durado, que había durado tres periodos de 12 años y después tres periodos de, de 10 años porque le acortaron dos años en uno. Eh, los partidos en el poder nunca casi satisfacen y tienden a desgastarse. Yo no descarto, yo no descarto, porque soy un conocedor de los fenómenos políticos Que el PLD se recomponga Y después regrese al poder Yo no descarto nada de eso Así como el PRD perdió el poder y ahora está volviendo Como PRM Y lo había pedido en otras ocasiones Y los PLDistas lo habían perdido En otras ocasiones Es la misma situación Yo no descarto nada de eso En política no se descarta nada de eso buena buena buenas tardes entonces este yo eh, buenas tardes por aquí se cayó eh, yo realmente la política eh, aquí mira Balaguer salió en el 78 y Apuleado, eh, cuando el triunfo del PRD que eso fue una cosa de apague y vámonos la gente salió a la calle a celebrar porque ustedes ven si no hubiera sido por esta pandemia la gente hubiera celebrado en grande esta derrota del PLD y esta salida del PLD lo, lo más parecido al 78 hubiera sido pero la pandemia va a impedir pero Balaguer después de ocho años volvió al poder. Buenas tardes. Claro, Omar. Sí. Omar. Sí, adelante. Si ah, no ha manual, manual de las votaciones. Si no ha si no ha motorizado, no había ganado los transportes de hierro. No diablo. Yo no entendí nada, me ¿no? pero de <risa> no lo dice nada sí, que tienen, que ¿no? tienen que bajar el televisor para uno poder eh, escuchar